Exacto, porque tenemos nuestro corazón lleno del Señor, lleno de su amor. Hemos ido sacando todo lo que no es de Él, por lo tanto los frutos son buenos porque son en el amor de Él. Y esta palabra maravillosa que es la que me ha ido ayudando a poder hacerlo, es la que me ha ido iluminando todos los días para que para que yo pueda ir reconociendo mis errores, pueda ir viendo si sí, esto es bueno, esto me ayuda, o sencillamente esto no puedo hacerlo, esto no corresponde. Y veamos hoy día esta palabra que es la que me que me guía, a dónde vamos. Y estamos en Lucas 6, y en Lucas 6 mira como subtítulo dice, los dos cimientos. ¿Ah? Vamos a ver cómo construimos nuestra, nuestra casita. Le diré a quién es semejante todo el que viene a mí. Escucha mis palabras y las pone en práctica. Es semejante un hombre que al edificar su casa acabó fondo y la cimentó sobre roca. Vino una inundación, se bordó la casa, pero no pudo destruirla porque estaba bien construida pero el que las oye y no las pone en práctica es como el que edificó su casa a ras de tierra, sin cimientos. Cuando el río se desbordó y las aguas dieron contra ella, se derrumbó enseguida, convirtiéndose en un montón de ruinas. Palabra, palabra del Señor, hermano querido. Cuando vino esa palabra y yo la pongo en práctica, y esa palabra me llena, me da toda esa luz que necesito, está firme, porque es en la roca, es en el Señor mismo el que está conmigo, y qué es lo que pasa hermanos queridos, viene la tormenta, viene el problema, viene la enfermedad, vienen los ruidos, viene todo, todo eso, pero me quedo firme, no me voy, Hoy día, ¿qué pasa con nuestra amada Iglesia? Con cualquier cosita, que esto que pasa aquí, qué pasa allá, y qué es lo que hace, me voy de la iglesia. ¿Tus cimiento estaban en quién? ¿En la persona o estaban en el Señor? Así que, hermanos queridos, que tu cimiento, que mi cimiento estén en la palabra, en estén en el Señor, en esa roca firme. Que venga lo que venga, hermanos queridos, yo no voy a claudicar. Siempre al lado del Señor. Y no en la arena, no así que la tomo, que la dejo, que un día sí, según las circunstancias Y que Satanás hace lo que quiere conmigo, hoy día me dice sí, otro día no Yo le digo un día sí al Señor, otro día Satanás Y ven el problema, va a venir lo que venga hermanos queridos Y yo me voy a derrumbar, me voy a ir de la iglesia, voy a hablar contra ella, contra el sacerdote Porque mi fe no estaba en el Señor, estaba en las cosas, estaba ahí en la arena Así que digámosle al Señor ayúdame, ayúdame que mi casa sea tú el simiente y que nada ni nadie la pueda derribar.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 En ese océano azul donde no hay huellas que seguir Me quiero adentrar en ese ancho mar donde hay almas que pescar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 solo tu gracia Jesús para ser hacer...